¡Buenos días, señora! Ya sé que hace años usted fue muy bella y que era elevada la tarifa de su beso en los hoteles de provincias. Y sé que en esta calle se cuchichea su historia y nadie la saluda. Pero a pesar de eso... ¡Buenos días, señora! No, no me mire usted con esos ojos de miope suspicacia yo bien sé que sus ojos fueron hermosísimos y que vieron cosas horribles. Seguramente usted ha olvidado ya el nombre de su primer amante, pero hay ingeniosos tatuajes que hacen inolvidables a los marineros. No, no es preciso que intente mirar esa nube que pasa, ...y es absurdo que asuma ese aspecto de viuda que va al cementerio todos los meses. Una mujer de la vida retirada es más ejemplar que la estatua de un almirante. Y son tan lindas estas mañanas de sol que maduran las pubertades. No, no me obligue a llorar por cortesía relatándome sus infortunios... Todas las mujeres alegres aprenden a mentir tristemente desde su infancia. Pero las mujeres parecen menos culpables a medida que son menos bellas. Y poco importa que ahora se nutran sus días con el producto de sus noches de antaño. Siga usted tranquilamente asomada a la ventana viendo crecer la hierba en la calle nadie diré que es hija suya esa muchacha que usted dice que es su sobrina. Sí, ya sé que a la pobre se le ha entristecido la sonrisa de sonreír en vano. Por eso esta mañana le he dicho a mi hija que la invite a jugar con ella. Es de José Ángel Buesa Buenos días, señora